Hola, soy Esteban de la Fuente y le doy la bienvenida a un nuevo podcast de DT Emprende. Hoy día voy a estar conversando nuevamente con Catalina, vamos a estar revisando un caso de un cliente asociado a eh, rechazos de documentos y permisos que tienen que ver con el Impuesto Interno. Ella nos va a explicar bien el caso en, de en detalle. Recuerden que el objetivo de estos podcasts es eh, entregarles contenido todas las semanas que les enseñe un poquito sobre facturación electrónica u otros temas y ayudarlos a resolver pequeñas cosas que nosotros vamos viendo con nuestros clientes. Entonces, Catalina, cuéntanos, por favor, de qué se trata el caso de hoy día. Ya, mira, antes de contar directamente eh, de qué trata el caso de hoy, quiero comentar las típicas frases que se reciben en el área de atención al cliente en relación al tema, precisamente, que vamos a ver hoy día. Eh, las tres típicas frases que recibimos son El servicio puesto interno rechaza el documento por la firma. Ya, la segunda frase es el, ser, el servicio de impuesto interno me dice que mi firma no tiene permisos. Y por último, el servicio de impuesto interno me dice que tengo que autorizar una firma, pero ya la tengo cargada en LibreDT. Ya, bueno, en base a estas típicas frases y claramente revisando un poco más a fondo eh, el problema de la empresa, es lo que eh, le ocurrió precisamente a Rafael. Rafael se comunicó con nosotros eh, mediante ticket de soporte para informarnos que tenía eh, un problema, comentándonos específicamente una de estas típicas frases. Espera, espera, detente ahí un poco. Quiero explicarle un poco a los clientes antes de qué se trata un poquito estos tipos de soporte ¿Sí? que parece que ya lo habíamos mencionado antes. A ver, eh, los que no sean clientes nosotros, bueno, quizá el, el concepto les puede parecer conocido porque lo han escuchado a lo mejor cuando llaman a Entele o Movistar y les dicen cuál es el número de casos que tiene. Esto es como lo mismo. Nosotros utilizamos, tenemos todo nuestro soporte súper estandarizado en una plataforma de soporte. Que nos permite varias cosas, hacer seguimiento, que si, si alguien no está pueda responder a otra persona, tener preguntas frecuentes, etc. Pero eh, lo que muchas veces el cliente se asusta y dice, Chuta, ¿qué es eso del sistema de ticket de, de soporte? ¿Por qué tienen un sistema? ¿Tengo que ver otro sistema? No, en realidad es mucho más simple. Para el cliente eso es básicamente un correo electrónico. Entonces cuando Catalina dice eh, el ticket de soporte, ha dicho otra vez el ticket de soporte, se refiere a eso, se refiere a. Básicamente un caso que se le asigna a los clientes donde le resolvemos sus dudas, pero para ellos es un correo electrónico. Entonces, eh, eso lo acoto porque eh, creo que no lo habíamos explicado antes. No, no, antes no habíamos hablado sobre lo que era el ticket de soporte. Bueno, precisamente de hecho, eh, cuando nos llaman los clientes, eh, cuando tienen una urgencia, eh, lo primero que el área de soporte consulta es cuál es el número de, del ticket de soporte. Porque en base al número, nosotros podemos buscar el ticket y saber realmente eh, o sea, precisamente cuál es la consulta y también el cliente en su bandeja de entrada puede realizar el seguimiento de, de la consulta que nos realizó a nosotros. Pero bueno, retomando con lo anterior, estaba comentando que Rafael se contactó con nosotros y nos indicó que él había emitido un documento en LibreDT, pero el documento había salido eh, rechazado por parte de Impuesto Interno debido a que no tenía eh, el permiso, la firma para emitir el, el documento desde LibreDT. De Mira, esos problemas en realidad son, no, no sé si comunes, pero son bastante eh, recurrentes cuando los clientes no hacen bien la configuración, se adelantan, no cambian las cosas, pasa a veces que acá se configuran cuentas, se habilitan la empresa. Eh, Viviana, a lo mejor te lo ha dicho más alguna vez, y después los clientes se meten, hacen cambios, ¿no? que la firma que mandaron no era, que la persona se fue. A veces las firmas que no suben son de los representantes legales, a veces problemas con los folios. Entonces, pasa a veces, puede pasar obviamente por, libre, por alguna cosa librete, es muy raro que pase por algo de librete, pero podría, me, me imagino, no, no puedo decir que no, pero podría pasar. Pero generalmente los problemas los rechazos tienen que ver con alguna configuración eh, o algo que hizo raro el cliente. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, por lo que vimos en algún punto ante, en algún podcast anterior, donde se vencían los folios. Y si sí. no solucionaban eso, obviamente al usar folios vencidos, el documento sale rechazado. O Otro caso que puede existir, que es común, o que era común con en, en, en, en, en la integración antigua. Uh -huh. eh, para los que no sepan, nosotros teníamos unas integraciones con distintos e-commerce, que las manejábamos, bueno, que todavía existen algunas de esas, todavía están operativas, eh, con libre de té. ¿Ya? Y esas integraciones tenían varios problemas, entre ellos un problema recurrente que había que también hacía que los documentos se hayan rechazado eran los caracteres especiales. ¿Por qué? Porque si bien el documento técnicamente se podía generar el impuesto interno al recibir el documento lo rechazaba. Entonces lo que había que hacer era quitar esos caracteres y eso en las integraciones antiguas que había no lo teníamos y ahora sí lo tenemos con nuestro proyecto Build My Sales. En ese proyecto eso sí se limpia y se quitan, entonces ese, ese problema ya hoy día está bastante también más controlado. Eh, ahora igual si el usuario, el cliente no lo hace mediante la integración y manda el dato directamente por ejemplo por la API, obviamente el problema va a seguir existiendo y el va a salir rechazado, entonces fue lo vencido caracteres especiales y el otro caso tiene que ver normalmente con la firma o sea, si no son ninguno de esos dos casos normalmente, y, y, y no son casos donde le falten datos o alguna cosa así que también está bien controlado eso es eh, la firma electrónica y ese es otro caso que yo imagino que por ahí iba cuando sí. te dijiste sí. temas de permiso. Precisamente ese es el punto, o sea, ese es el tema y el punto que vamos a tratar en este podcast sobre que el certificado digital que tengo cargado en LibreT en este caso eh, no se encuentra autorizado en la plataforma de impuesto interno, ¿ya? Precisamente sobre, sobre eso no, nos, contactó, nos contactó Rafael presentándonos ese problema. Ya mira, eh, añadiendo sí a, a, a eso simplemente para reforzar un poquito esto del certificado digital, que ya lo hemos tratado en, en, en un live, eh, uh -huh. a, a, a hablé un poquito de eso que no lo había visto, les recomiendo que vayan a YouTube, busquen el, el live donde se ven los requisitos para eh, facturar, y ahí está explicado esto de los certificados. Pero sí, a ver, básicamente el certificado digital, la firma electrónica es lo mismo, y esa firma electrónica... Una de las cosas más importantes es que nosotros nos dicen, oye, ¿cuál es la firma que subo? Porque obviamente si subo la firma incorrecta, eso genera un problema en el interno, que es lo que seguramente sí. a lo mejor le pasó a este caso o a lo mejor a otro, ahora lo vamos a ver. Pero les tienes una firma correcta. Entonces cuando nos preguntan, oye, ¿qué firma subo? Generalmente la pregunta es, ¿subo la firma de la empresa? No. Primero, la empresa no tiene firma. Es, es, es algo que hay que explicarle a los clientes. Porque la firma electrónica está asociada a una, persona, a una persona natural, a una persona física. Por eso en el TE las firmas se asocian a los usuarios, uh -huh. no a las empresas, porque las firmas son de personas. Eh, y se decidió hacer esa implementación de esa forma. Entonces, lo que tiene que hacer el, el cliente es subir la firma electrónica de una persona. Uh -huh. ¿De qué persona típicamente se sube la firma del representante legal? Ahora, eso es decisión del usuario y ahí es cuando pueden aparecer otros problemas porque él podría eventualmente subir otra firma. Claro, de hecho, nosotros igual siempre estamos sugiriendo que claramente suban la firma del, del representante legal porque el representante legal es el que tiene lo, los permisos para realizar ciertas acciones en la empresa, en la plataforma de impuesto interno. Ya, pero eh, sin desviarnos tanto del tema, eh, ¿qué es lo que se realiza con, con el certificado digital? El certificado digital lo que hace, estando cargado en LibreDT, es firmar el documento. Esto quiere decir que quien firma el documento es la persona que se hace responsable ante impuesto interno de que esa persona fue y, y está firmando el documento diciendo de cierta forma que yo me hago cargo por la emisión de este documento. ¿Ya? Entonces, si la persona no tiene el permiso en la plataforma de impuesto interno para realizar el envío del documento, el documento va a salir rechazado. Claro, efectivamente, esa, esa persona tiene que estar autorizada. O sea... Eh, y como tú dices, esa es la persona que es como responsable de impuesto interno. Y ahí es donde parten ciertos problemas, porque entre otras cosas que la firma, por ejemplo, se puede vencer, o por ejemplo que el, el dueño de la firma puede tener algún problema con el impuesto interno, y ahí pueden empezar a, a salir los problemas. Hay una solución que nosotros no la tenemos implementada, y, y es porque personalmente no me gusta esa, esa solución, pero que otros proveedores sí la usan, y que obviamente igualmente es eh, válida que es hacer responsable de la firma a alguien dentro del proveedor de facturación. O sea, supongamos que todos nuestros clientes me autorizan a mí, Esteban, y dicen ya, Esteban va a ser nuestro representante de impuestos internos. Bueno, eso es posible, se puede hacer. Técnicamente nosotros podríamos hacer, hacerlo. Hay que hacer unos cambios en librete, pero eventualmente se podría. ¿Y qué pasa en ese caso? Que eh, se asigna Esteban como responsable, me asignan a mí y todos los documentos de nuestros clientes saldrían con mi firma. Ventaja, no, no hay que estar cargando la firma de cada cliente en el sistema. Desventaja, que si un día teníamos que entrar a solucionar, ayudar a los clientes a solucionar algo o a apoyarlos con algo dentro del impuesto interno, no podríamos, porque no tendríamos la firma. Y el otro problema es qué pasa si a mí me bloquean en el impuesto interno, a mí me restringen de alguna forma. Ahí ya no podríamos ningún cliente emitir documentos. Claro, ¿Qué? eso afectaría también a la empresa que, que te haya autorizado a ti por supuesto Por con, supuesto, con por, por, por supuesto, porque esa empresa no podría emitir. Entonces, bueno, ahí el parche podría ser quizás ya no autorizan solo a Esteban, sino que autorizan a Esteban y a Catalina. Entonces, si Esteban falla por cualquier motivo, se empieza a usar la firma de Catalina. Nosotros optamos por hacerlo más sencillo y, eh, y, y evitar que eso pase y hacemos que cada cliente suba su firma. Entonces, ahí es donde el cliente tiene que subir la firma correcta y que esté autorizada con los permisos que corresponden el impuesto interno, porque si no, la firma no sirve de nada. Claro, mira, otra, otra cosa a considerar en, en esta conversación que se tuvo con Rafael es que, ¿dónde yo autorizo a la persona para que firme el documento? o dónde, en, en qué opción yo puedo indicar de que esta persona va a enviar documentos o esta persona va a solicitar folio, porque ese tipo de opciones se puede configurar, pero la consulta es dónde se configura. para eso existe la opción que se llama mantención de usuario. Ya está directamente en la plataforma de impuesto interno y en esa, en esa página de mantención de usuario eh, existen algunos permisos. ¿Ya? Donde esos permisos son, por ejemplo, eh, el permiso de usuario administrador. ¿ya? El usuario administrador quiere decir que se puede realizar algún cambio en los datos de la empresa. ¿ya? La otra opción es solicitar folio, es decir que yo voy a autorizar a una persona para que solamente realice la solicitud de folio en la plataforma de impuesto interno. La otra es anular folio, firmar documentos, enviar documentos y la otra opción que es más genérica que es sobre consultas. ¿ya? Simplemente una persona que realice consulta de impuesto interno. Sí, hay, hay, hay que considerar algo. Los, los, los administradores. Hay, dos, hay, hay un tema con los administradores. quienes pueden ser administradores? Impuesto, usted no recomienda, no es algo legal, no está forzado, hasta donde yo sé, no es algo legal. Uh -huh. eh, pero sí, recomiendan que el administrador sea alguien de la empresa. Es por un tema de confianza. O sea, si vas a ponerte administrador a alguien en facturación electrónica, ponlo, eh, pero que sea de tu empresa. Y lo otro respecto a los administradores es que hasta cuando yo hacía ese proceso, me acuerdo que se podían asignar dos administradores. No sé si todavía sigue vigente eso así con dos, pero algo considerar. Entonces, si un día, por ejemplo, está tratando de asignar a alguien un tercer administrador y no le funciona, consideren que podría hacer eso. O sea, podría ser que el usuario ya tiene los dos asignados. Entonces, revisen eso. Eh, bueno, y lo más importante es que para poder hacer cualquiera de estos cambios de los usuarios, el usuario tiene que ser un administrador. Por eso es que es importante tener al menos esos dos administradores, ojalá siempre asignados, porque... ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si ustedes tienen, eh, si eh, tienen asignados los permisos, pero tienen solo un administrador y ese administrador por cualquier motivo que ha inhabilitado en impuesto interno? No van a poder hacer ninguna acción de administración dentro del sitio de impuesto interno. Y eso, obviamente, es grave porque les puede afectar agregar nuevos usuarios, les puede afectar resolver algunos problemas. Por ejemplo, la reobtención de folios solamente la puede hacer el usuario que los pidió o un administrador. Entonces, como consejo, tengan siempre dos administradores. Y, y la otra cosa importante es que, para entrar a hacer estas opciones dentro de impuesto interno que explicaba Catalina dentro de este menú, eh, es, hay que hacerlo de, con, eh, con el certificado digital. O sea, uh -huh. Yo no puedo. Recuerden que todo lo que tiene que ver con factura electrónica, tiene que hacerlo con certificado digital. Entonces, tip, siempre dice sesión de impuesto interno con el certificado digital para hacer cosas que tengan que ver con la administración. O sea, si ustedes quieren ir a este mantenedor de usuario, tienen que entrar con el certificado digital del usuario que esté previamente autorizado como administrador. Y si no tienen un usuario autorizado como administrador, y están al inicio, cuando recién parte, normalmente es usuario el representante legal. Claro, y como otro dato extra que podríamos añadir a, a todo este proceso que re, se realiza directamente en la plataforma de impuesto interno, es que eh, no necesito cargar tantos datos en la mantención de usuario cuando yo quiero autorizar a otro usuario a que opere en mi empresa. Simplemente ingresando el root del usuario, al que yo quiero autorizar para que opere o realice alguna gestión en específico en mi empresa, simplemente tengo que indicar el root de la persona. Eh, otra cosa que nos preguntó Rafael es que, ¿qué hago después que ya autoricé eh, al usuario un impuesto interno? O sea, ¿qué pasa precisamente en este caso con el documento que se encuentra rechazado en la plataforma? La, la solución estándar con cualquier documento rechazado es que hay que eliminarlo y volverlo a tener. O sea, sí. esa es como la, la, la base. O sea, cualquier documento que ustedes lleguen a tener el librete rechazado por el motivo que sea, lo que tienen que hacer es eliminar el documento, y volverlo a emitir, pero solucionando previamente el problema. O sea, por ejemplo, la vez pasada que hablamos de CAF en sí, ustedes eliminan el documento rechazado, actualizan los CAF y emiten. En este caso, eliminan el documento, solucionan lo de la firma y después lo vuelven a emitir. Ya Los documentos que fueron eh, firmados erróneamente con un usuario que no está autorizado no los van a poder eh, usar, no los pueden volver a enviar. Ya, entonces, tienen que hacerlo. Entonces, eh, aquí es donde viene que es súper importante que los usuarios estén pendientes. Sí. Eh, en, en, un, en un live anterior a, hablé sobre el ciclo de vida del dt y muchos eh, pensaban que o piensan que eh, hacer la factura y la boleta es simplemente emitir el documento y listo, me olvido. Y en realidad no, o sea, eh, justamente estos podcasts se tratan de eso, se tratan de los problemas que ocurren cuando uno hace eso, cuando uno emite el documento se olvida. Hay cosas que hay que revisar, hay cosas que hay que ver. Eh, Caso de extremo, me acuerdo una vez un cliente que llevaba... Eh, no sé, como cuatro o cinco meses, eh, o tres meses, no me acuerdo la cantidad, pero eran más, de, eran más de dos meses, emitiendo documentos con la firma del usuario no autorizado porque habían ah. cambiado el representante legal. No me, acuerdo, no me acuerdo el caso exacto, pero mucho tiempo llevaba, varios ah. meses. Y bueno, y ustedes pueden decir, oye, ¿y qué? ¿No le avisaron al cliente que lo, eh, la firma estaba vencida? Eh, o sea, perdón, ¿que la firma no era válida? Sí, de hecho se le avisa con cada documento eh, rechazado que se encuentra y nosotros además mandamos cada documento rechazado que el sistema encuentra, manda un correo avisando. En realidad se manda un resumen por día. O sea, si en un día se encontraron 10 documentos, se manda un resumen. Y además, si no lo resuelven, una vez a la semana se les manda otro correo con, el, con un resumen de todos los re, rechazados. Entonces, nosotros tratamos de hacer un máximo esfuerzo, pero tampoco sin caer en el spam. O sea, tampoco podemos estar todos los días diciéndole, oye, revisa, revisa, revisa, porque en el fondo tampoco podemos estar hostigando a los clientes pero sí es responsabilidad del contribuyente preocuparse de esos documentos. Y en este caso, eh, como decía al principio, el proceso es súper simple. Eliminar y volver a emitir, solucionando el problema. Claro, porque mucha, mu muchos contribuyentes eh, también a veces ocurre de que al tener un documento rechazado, creen que para solucionar el documento rechazado es el mismo proceso que se tiene que eh, abordar cuando está el caso de un documento que se tiene que anular. ¿Ya? Eh, un documento rechazado, el proceso es, el documento está rechazado dependiendo del motivo, me voy a centrar en este caso en específico, eh, si el documento está rechazado por tema de firma, tengo que eliminar el documento y volver a emitir. Pero en el caso de que yo emito un documento y yo quiero corregir ese documento por A, por B o por C motivo, eh, si el documento está aceptado se tiene que anular. Entonces, una de las cosas súper importantes que tenemos que acá aprender a diferenciar es que un documento rechazado, Dependiendo del motivo, se anula. En este caso, perdón, se tiene que eliminar. En este caso, este documento se tenía que eliminar y se tenía que volver a emitir. Ya, porque los documentos rechazados no son válidos ante el servicio puesto interno, por lo tanto, no lo tenemos que eh, añadir a nuestro registro de compra y venta. O sea, de hecho, si tú el, eh, tratas de anular un documento eh, que está rechazado, ese documento que tú crees va a salir rechazado. Claro, pero eso, eso ocurre solamente en el caso de la plataforma libre de T. ¿LibreT está, está diseñada para que cuando un documento está rechazado eh, no se pueda realizar una anulación ese documento? No es, que, no, es que a eso iba. O sea, en general, si tú tratas de hacer el documento, si en general, dejando de lado, de, de lado LibreT, porque técnicamente se puede, yo puedo crear la referencia a cualquier documento, incluso uno que no existe, si yo hago la referencia a un documento que está re rechazado, ese documento, por ejemplo, una factura está rechazada y una nota de crédito pensando en que la tengo que anular, uh -huh. esa nota de crédito va a salir rechazada porque no es lo correcto. Entonces, no, a lo que quería explicar era lo siguiente. Eh, que antes eso pasaba en LibreTE, porque antiguamente ese, eso no se validaba. Eh, no se validaba que la factura tenía que estar aceptada para poder hacer la nota de crédito. Uh -huh. ¿Por qué no se hacía? Se hacía por lo siguiente. Que de hecho, muchos clientes después eh, no les gustó mucho el cambio, pero después cuando entendieron por qué era, se dieron cuenta que era muy importante. ¿Qué pasaba? Tú emites un documento, eh, tú emites un documento y se van de impuestos internos y el problema es que después de emitirlo el cliente te dijo no, sabes que no me llevo el producto. Entonces tú tienes que, tienes que hacer la nota de crédito inmediatamente uh -huh. y eso puede pasar a veces, no sé, a veces el cliente te puede decir al tiro. El otro día por ejemplo eh, andaba en una óptica y un cliente dijo ya pagó y después que pagó, inmediatamente pagó le dijeron ya, entonces el producto le llega en dos semanas. Dijo ah no, si en dos semanas no me sirve. O sea, no habían pasado ni 10 segundos y ya había rechazado lo que había comprado y salía generado boleto y todo. Entonces, Entonces, ¿qué pasaba? En esos casos pasaba mucho que emitían la nota de crédito y el documento todavía no, no se había validado por impuesto interno. Yeah. Y si salía rechazado, la nota de crédito salía rechazada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agregamos una validación para que ustedes no puedan generar o no deberían generar, porque no deben, no deben generar un documento nota de crédito, una referencia, si el documento que están referenciando no ha sido validado y aceptado por el impuesto interno. Entonces, esa validación fue la que incluimos. Claro, y ahí es donde empezaron algunos clientes a decir, oye, pero es que antes yo podía y ahora no puedo. Claro, antes no podías porque en el fondo no estábamos esperando que el documento estuviera aceptado por el impuesto interno. Y ahora sí estamos esperando, esperando. ¿Qué hizo eso? Bajó la cantidad de documentos rechazados, porque obviamente ya no existían esos casos. Entonces, eso es algo que se hizo y que fue muy útil. Sí, sí, sí. De hecho, eh... En un principio, claro, tú, tú nos comentaste recién, hubo, hubo mucha confusión por parte de los clientes porque creían que era un error de la plataforma el hecho de que no pudieran referenciar un documento, pero en realidad lo que estábamos haciendo era evitar que el cliente eh, aumentara la cantidad de documentos rechazados, porque si, te, si tiene un documento rechazado y a ese documento rechazado le hace una referencia, ambos documentos van a ser rechazados antes de que se realizara el cambio. Pero ahora que el cambio ya está aplicado, eh, por ejemplo, en vez de tener 20 documentos rechazados, ahora podrían tener solamente 10. Claro, porque, en, claro, porque en el fondo ahora el eh, rechazado va a ser uno, la factura, sí. pero no también la nota de crédito. Uh -huh. o sea, se rechaza solo una cosa. Sí. Bueno, entonces, como eh, para, para concluir el, el tema de hoy, vamos a hacer un resumen para eh, considerar tres puntos súper importantes. Uno de ellos es, eh, quien firma el documento siempre debe estar autorizado previamente en la plataforma de impuesto interno. ¿ya? Como punto 2, para autorizar a esa persona en impuesto interno siempre debemos iniciar sesión con el certificado digital. ¿ya? El certificado digital tiene que estar eh, vigente y tiene que ser del representante legal o un usuario autorizado. Y los documentos rechazados no son válidos ante impuesto interno. Eh, correcto, los documentos rechazados, ninguno es valiente ante impuesto interno. Y recuerden que lo que estamos tratando de hacer acá con, esta, eh, con estos videos, con estos podcasts, es, es contarles un poco los problemas que van teniendo nuestros clientes para que ustedes no los cometan. ¿ya? Yo, yo soy de esas personas que se cae en bicicleta, se pega, se pela la rodilla y después que se las peló, aprendió que no tenía que subirse al fierrito porque era peligroso. Ya, hacer pirueta. Me pasó cuando estaba en el colegio. Entonces... Eh, lo que nosotros queremos hacer acá es evitar que se caigan. Evitar que se caigan dándole algunos tips, dándole algunos consejos que esperamos que les sirvan. Y hasta ahora lo que hemos estado tratando un poco ha, sido, ha tenido que ver mucho con esto de eh, la creación de los documentos tributarios, porque en el fondo es lo que nosotros más nos dedicamos. Nosotros somos... Eh, nuestra expertía está en facturación electrónica en la creación de documentos tributarios. Entonces, si quieren más tips como este, eh, si quieren más contenido de este tipo, suscríbanse al canal, eh, hagan clic en la campanita para que lleguen las notificaciones y eh, nos estamos viendo en otro podcast. Ah, y recuerden, eh, esto lo estamos subiendo todos los miércoles y el día jueves tenemos un live en la tarde. Y desde la semana pasada lo vamos a estar transmitiendo, transmitiendo también por Instagram. Así que si no les gusta YouTube, lo pueden ver por Instagram. Nos vemos en otro podcast.